Peggy16 ¿Estás preparado para sufrir por salvar a tu hijo? Tienes cinco minutos para cortarte la última falange de uno de tus dedos delante de la cámara. Si lo consigues, recibirás tu recompensa. Señor Mars, ¿puede confirmar que su hijo ha desaparecido? ¿Cree que su hijo sigue vivo? ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Pero es una posibilidad. Me llamo Scott Selby. Soy investigador privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me llamo Madison Page. Soy periodista. Supongo que me gusta hacer de ángel de la guardia. Agente Norman Jaden, FBI. Dime lo que sabes. Ethan Mars ha tenido problemas psicológicos desde que murió su primer hijo. Se siente culpable de su muerte. Tras una de nuestras sesiones encontré esto en el suelo. Debió de caérsele del bolsillo. A ver, parece que tenemos a nuestro asesino del origami. Todos los hombres disponibles a buscar a Ethan Mars. Para que si se mueve, nos enteremos. Es verdad. Eres el asesino. Nathan? El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos. Ethan Mars es inocente. Puedo demostrarlo.